gente que estamos en el video, estamos aunque por fin ha salido Project Playtime o Proyecto Playtime en Steam, gratuito para PCs, móviles todavía no, no lo sé, pero no es solo estas noticias. Por fin hay noticias así a diarios a diario puede ser diario, cada semana, cada mes, cada año, probablemente sea cada semana o diario. Bueno, esto ha sido lo único que os quería decir, perdón por no añadir más, pero mañana probablemente haya muchas mejores noticias. Bueno, sin nada más que decir, ¡adiós!